Guacala de pollo no sé cómo lo voy a pintar porque dije dude, no, pero bueno hola mi mixes, ¿cómo están? yo soy Mabel y esto es Maybelline Video, este, pues tarde en la semana, ¿verdad? Pero pues yo trato de que todas las semanas tengan un videito, aunque se hacen una pendejada mía. En sí, el día de hoy no es la estupidez en sí, pero sí, hoy les vengo a traer mi primera misión. Pues, misión de qué dirán ustedes, ¿verdad? No sé si recuerden que hace unos videos, atrás hace unos meses, les dije que fue aceptada en la academia K-Influencer. Este es programa que está patrocinada por la embajada de Corea. Básicamente es un curso donde varios, pues, youtubers, si me puedo hacer llamar así, eh, concursamos, participamos y nos dan retroalimentación eh, sobre nuestros videos en base a la cultura coreana. La primera misión que nos dieron, nuestra primera tarea, es compartirles a ustedes nuestros suscriptores. Eh, ¿Cómo nos llamó la atención eh, pues la cultura coreana o cuál fue nuestro primer contacto con Corea? Les voy a contar la historia de cómo entré en este mundo del K-Pop. Eh, cómo me empezó a interesar la cultura coreana, los artistas, los dramas. Mientras les cuento el chismecito, voy a destruir un pantalón. No destruir, pero o sea, lo voy a cambiar, lo voy a editar a... Ah. Lo voy a rediseñar, no sé cómo se diga, amigos En honor al comeback de los Reyes Exo No sé qué voy a hacer, no tengo planeado nada Entonces, amigos, ustedes me van a ver en el trayecto Destruyendo pan dos pantalones porque, o sea, estos dos ya no... Ya no sé, ya no los uso porque pues, simplemente no me gustan Este está guado y pues se ve feo Y este, y este también está horrible entonces, voy a buscar qué puedo hacer con los pantalones Y les voy a contar el chismecito en lo que encuentro algo Ok, creo que ya encontré lo primero que voy a hacer Al parecer, voy a convertir esto que es un pantalón de tiro bajo O sea, que queda literalmente abajo de tu panza eh, Que sea alto y que quede un poquito más arriba Para que pues no se le salga la lonja obviamente Porque pues... No amigos, aquí somos divas. Bueno amigos, este, mi primer contacto con el K-Pop básicamente fue en segundo y secundaria Estamos hablando de hace como ocho años amigos No, 8 años no. Mm, no Bueno, años escolares, sí Pero fue hace cinco años, ahorita yo tengo 20 Entonces hace cinco años yo entré en este problemón de lo que viene siendo el K-Pop pero les voy a contar que no lo descubrí yo sola Sino que yo tenía una amiga pues en la secundaria Y esta amiga pues era otaku eh, Pero pues esta amiga pues era mi mejor amiga y, y siempre me compartía todo lo que encontraba O sea, todo Mi primer eh, fanfic de WhatsApp pues, lo encontré con ella Dios Teníamos computación Entonces llegó un día y me dijo eh, Ahorita en clase de computación te tengo que enseñar algo Y yo, va todo bien, empezó mal, la verdad Pues ella sabía muchas cosas Que pues yo no, porque yo Era niña Disney Channel We, eh, A veces ni a Discovery Kids Yo temí que me enseñara algo malo en clase de computación Porque aparte estamos en una escuela Católica, dude, o sea No, o sea, tú no Tú te la juegas en una escuela católica Y sales peor de la escuela católica por todo lo que te enseñan ahí. ¿eh? Y no me refiero a las monjitas Pues vemos en clase de computación Como siempre En fila porque entonces hicimos un caballero, hacemos lo que queríamos Y ya al caso llegamos Ella y yo nos sentábamos hasta atrás porque nunca nos gustaba estar enfrente de, A la vista del maestro, eran filas así que Eran como cinco o 6 filas Y pues había computadoras Pero estaban así, así como mi escritorio Ah pues así estaban las de las estas del Del salón de computación Y me dijo ¿Traes audífonos? Y yo no, ah bueno yo sí O sea me iba a pedir audífonos así traía y una vez yo terminado el trabajo, pues ya, nos me dijo, ya, mira, te voy a enseñar lo que es lo que. Lo que vine a enseñarte hoy, vaya. Y de repente busca, no me acuerdo qué buscó, güey, en sí, porque pues yo no le estaba prestando atención y yo dije, ay, mi amiga, ya me va a enseñar otra cosa rara. Dije, pues ya lo que sea que Dios quiera, digo, si salgo traumada de aquí, pues mi mamá me va a pagar el, el psicólogo. Si no voy con la psicóloga de la escuela, a ver qué me dice, que puedo hacer con mi trauma. Y amigos, Días antes, tres días antes de que me llegara a mostrar este video tan precioso, tan hermoso, que le tengo un chingo de cariño, gracias Dios por existir, eh, fue cuando Exo sacó Call Me Babe. Amigos, no les miento, yo quedé súper fascinada porque dije, wow, pero ¿quiénes son todos estos hombres que se parecen un... Que cantan, que bailan y que está en diferente toma, aunque sea la misma persona. Pues me gustó la cancioncita, amigos. Ustedes conocen la canción. Está perroncísima la canción. Entonces, pues ni modo de no seguir escuchándola. Ni seguir escuchando sus canciones. Dude, yo me saqué un chorro de onda cuando me puso la de Wolf. Fue como... <risa> <risa> <but> <risa> Y ya pues me dijo que tenía un montón de teorías, me dijo muchas cosas, pero pues ahí le seguí el rollo. Y días después me siguió poniendo el mismo video, o sea, con mi baby, que yo me acuerde. Eh, y le dije, ¿sabes qué? Quiero saber el nombre de ese carnal que sale al inicio. Ay, amigos, no puede ser. <risa> ¡Ya la regué! Tristísimo, o sea, apenas voy empezando, no puede ser. Amigos, esto está demasiado bien cosido. O sea, aunque lo rompa, no puedo. Ay, bueno, ya sé qué voy a hacer. Donde hagan estos pantalones, mis respetos, porque, güey, o sea, está muy difícil. Yo quiero seguir con mi historia, pero me estoy tardando mucho. Ay, güey, ya los rompí. Yo no sirvo para DIY, amigos, pero... No sé qué tanto les tengo que cortar aquí. Vamos a cortar el estúpido, ¿por qué no? Ok, amigos, no se va a poder este, así que vamos a pasar al otro pantalón. Para este pantalón tenía planeado pintarle cositas de EXO. Entonces, vamos a ver qué le puedo poner de este. Y no sé, vamos a ver. Me quedé donde mi compita me está enseñando videos de los EXO. Ah, y le dije Quiero saber cómo se llama el carnal ese que aparece al principio de Call Me Baby en un carrito azul Con una paletita y audífonos azules Nos metimos bien ahí en las clases de computación a investigar de los sexto Y nos dimos cuenta que era acá y pues ahí ven que una mini yo de 15 años pues No sé mini yo porque siempre he sido un mío Una mini yo de 15 años obsesionada y literalmente obsesionada Si ahorita me creen obsesionada, antes era todavía más Obsesionada hablando 24-7 de un vato que acaba de conocer, que no sabía cuántos años tenía, solo sabía que se llamaba Kai y que era el amor de mi vida, amigos, era el amor de mi vida. Lo tuve de fondo de pantalla, de fondo de bloqueo, cambié las, los critiquitos de pantalla de la escuela por él en mi computadora, claramente. Llegó el día en que me dijo mi amiga, güey, tienes que parar, o sea, esto ya es suficiente. Manché el pantalón. ¡Güey! ¡Era lo único que no quería hacer! Manchar el pantalón y lo manché. ¿Y por qué caramba? Saqué la pintura. Ay, no, qué coraje. A ver, mmm. A ver, María, es una artista. Ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. O sea, no va a tener sentido que esté eso ahí. Pero ya sé qué voy a hacer. Bueno, amigos, un cambio de posición porque me cansé de estar sentada. Así que no seas pasado de lanza. Oh, yo no sirvo para esto amigos, por eso no estoy estudiando diseño. Ustedes amigos, el primer suces desde que empecé este video. Les muestro, voy a pintar a Caicito Bebé. Inspiración, Realidad. Vamos a ver cómo queda mientras les sigo contando. Entonces llegó el día en que me dijo mi amiga, pues cálmate por favor, o sea, yo ya no te puedo controlar y pues tus papás me van a regañar si te, si te descontrolas bien Machine. Pero bueno, pues después de ahí me convertí en una super hiper mega fan de EXO para que después llegara mi amiga y me dijera, estos vatos también están guapos. Y yo, excuse me, me acabas de meter en un mundo donde no sé si tenga salida. Y, ¿me estás metiendo a otro? Y me dijo, son got Seven Y yo, y le dije, amiga, preséntame a ese hombre que tiene una camisa verde. Y guiñe el ojo en un carrito de juguete, por favor. Y no me dijo porque no los conocía, nomás me dijo, mira, también están guapos. Entonces, ahí ves a tu estúpida investigando. Sobre GOT7, sobre quién era quién, sobre diciendo, mmm, Jackson está guapo, y que su amiga le dice, no, Jackson es mío. Para la cultura coreana en general, eso pasó una vez que vi mi primer drama. Creo que mi primer drama fue el que todos vimos, Dude. El de Boys Over Flowers. Después me empezó a interesar mucho más la cultura coreana, el idioma me empezó a interesar súper, súper. Intenso en, en plan de que yo quería aprender coreano Simplemente para ir a preguntarles a los actores de Boys Over Flowers que se siente ser rico Dude, yo veía las comidas en los dramas Y amigos, se veían tan deliciosos que Cuando vi Coffee Prince, vi que estaban comiendo ya Dude, hasta la fecha Quiero, quiero probar el ya O sea, nunca lo he probado aquí en mi rancho No hay... No hay comida coreana. Solo hay un restaurante de comida japonesa. Pero casi no voy porque... Pues aparte que está muy lejos. Tengo... Cinco años antojándome de Jejangmyon y nunca lo he comido. Mi, esa ha sido mi odisea a lo largo de estos años. A lo largo de 2015. Básicamente esta es mi historia de cómo entré, cómo conocí. Por una amiga otaku. Ay no... Amigos, creo que Kai no estaría orgulloso de mí. O sea, yo no sé dibujar. Es al artista. Le pido perdón. Le pido perdón al artista porque yo sé que esto está mal. Miren, o sea, guacala de pollo. No sé cómo lo voy a pintar porque dije, dude, no. Pero bueno. Sale la pintura blanca, güey. Casando, miren, ya manché ahí, güey. Ya manché lo que traté de arreglar. Espero en Dios que Bacon sea mejor. Quiero que me está saliendo mi Kai. La verdad, ayuda. Amigos, updates, son las 7. Empecé esta cosa a las 3 y media, 4. Güey, o sea, todo mal, todo mal. Yo no soy artista, amigos. O sea, washen esto, o sea, como cuatro horas Y esto nada más Y se me ocurrió El pantalón que eché acá a perder Lo voy a hacer falda A ver qué pasa Bueno, verán, este, pues Les presento a Kai <ríe> A Becky, un exoplanet Y a ver cómo me va quedando, la verdad Digo, a lo mejor sí lo saco Pero, o sea, traté de poner un rayito aquí No se pudo, se me cayó el pincel dos veces Ay, Triste estoy, güey Amigos, neta, jamás, jamás me dejen pintar algo. O sea, nunca en su vida. Si ven que pongo algo yo que voy a pintar, nunca, güey. Nunca, nunca, nunca digan, no, no, si es estúpida. No pintes, porque luego quedan las cosas así. Dude, o sea, parece que... <ríe> ¡Lo golpearon! Oh, Amigos, update, son las 10 de la noche. Pues parece que ya terminé, me falta hacerle unos detalles. Digo, se ve zarra, pero ya después veré qué le hago. Dude, fallé como Maxwell pero ya después ustedes serán, se darán cuenta por qué. Por ahora, a descansar. Bueno, amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya entretenido mi plática. Mi cantaleta, mi fallo con los pantalones Aquí les enseño cómo coger el pantalón Con unas botitas, ya sé ve perro Roto ya, o sea le hice un montón de cambios No te sé, mi falla como exuela Pero bueno Comenten, compartan si les gustó el video Recuerden seguirme en mis redes sociales Se les estaré dejando por aquí Siempre se me olvida decirles Pero ahora sí les digo, sigan en mis redes sociales Les dejo por aquí Y nos vemos la próxima semana Bye